Mi nombre es Adriana Michelle Cueva Ortega y sigo la titulación de Geología y Minas. Yo decidí seguir Geología y Minas debido a que es un nuevo reto a lo que comúnmente realizamos las mujeres y sobre todo porque esta carrera tiene un amplio campo laboral. Lo más emocionante es la minería eh, ya que está relacionado a trabajar con túneles y galerías. En mi caso genera esto adrenalina. En 10 años espero conseguir un título de cuarto nivel y con esto eh, especializarme en la minería, contribuyendo a trabajar en el campo minero eh, sustentable aquí en el Ecuador. Pienso que las mujeres deberíamos seguir la carrera de ingeniería en geología para mantener la participación igualitaria, ya que en esta carrera contamos con, poca, eh, con la participación femenina. Entonces, eh, además, pienso que las mujeres deberíamos eh, continuar con esta carrera porque se obtienen nuevas experiencias al viajar y el campo laboral es bastante amplio.